Oye, oye, oye, oye, oye, oye, Santos, bienvenidos a un nuevo video, en este video me los quise traer a ustedes conmigo porque vamos a aprovechar y disfrutar de otro festival más de la ciudad de Edmonton, para que sepan, Edmonton es la ciudad de los festivales en Canadá, tiene un verano muy cortico y aprovechan para que cada fin de semana haya una actividad para hacer, este fin de semana no fue la excepción, estuvimos en el Heritas Festival, un festival maravilloso donde tuvimos la oportunidad de probar y conocer, interactuar con personas de diferentes culturas, costumbres y aprender de ellos. Y en este vamos a aprovechar y disfrutar de atracciones mecánicas y probar un poquito de comida rápida de acá, pues como en general de acá de Canadá. Vamos a darle, espero les guste, vamos a pasar bien bueno. ¡Vamos! Se llaman los K-Days, K-Days. Entonces, ¿qué es? Es como van a ver por acá, vean. La gente, ya estamos entrando a hacer lo que vamos a hacer hoy. Vamos a pasar bien rico. Vamos a hacer la fila para la entrada. Este festival tiene un valor de entrada. ¿Listo? Entonces, yo como adulto pagué 18 dólares por un solo día. Podría ser más barato si yo pago un paquete familiar si voy con mi esposa, mis niños... O también podría pagar un paquete para entrar varios días, los 10 días si quisiera, por 33 dólares, es muy barato. Si eres un niño o un adulto mayor de más de 60 años, pues solamente pagas 12 y si es un bebé de 6 años para abajo, gratis. Parce, ya entramos, acabamos de pasar la zona de tickets, solamente 18 dolaritos, vamos a ver, aquí se compran los tickets para las atracciones, vamos a comprar varios y vamos a ver qué Ay, claro, vamos a montar, no sé si montame en este o montame en el de allá o montame en los dos, vamos a ver, yo sí yo sí soy amante de eso, me gusta la adrenalina, más. a ver, yo me acuerdo mucho de la ciudad de hierro me, me gustaba, Ahí gustaba. Nos vamos a montar en esta, veanla ¡Ay, ay, ay! Está alta. El valor son 6 tickets. 22 tickets valen 20 dólares. Para que se hagan una idea. El, el, el, la manilla de pase ilimitado vale 55 dólares. Yo creo que vale la pena, pero bueno. precisamente me a montar a muy poquitas atracciones. Porque vamos a estar solamente dos horitas aquí. Vamos a darle... Tengo un pero me gusta, me gusta. Parce, nos montamos y fue una experiencia súper bacana. La segunda va a ser la casa embrujada. Uno sabe que no le va a dar mucho miedo, pero a la vez si uno se le mete la mística en la vuelta, lo va a disfrutar al máximo, que es a lo que vinimos a esta tierra. A tratar de pasar lo más bueno que se pueda en el cortico tiempo que nos queda así que bueno vamos a ver va a pasar enseguida les muestro la experiencia o les digo porque no se puede grabar durante dentro de las atracciones Después de todas esas atracciones del inicio, pasamos por un pasillo que son todas estas actividades que son como que premian a la puntería, al, a la destreza pues para darle con un dardo, con una pistola, con lo que sea. Y es bien bacano. Ahí es como el típico de la película donde se lleva uno el peluche para la novia. Ahí fue. Y bueno, ahí estaba haciendo yo una fila para entrar a una atracción que no sabía lo que me esperaba. Eh, ya el festival se estaba llenando estaba llegando cada vez más gente en esta fila me tomó como 20 25 minutos para poder acceder a eso y eso dura menos de un minuto pero bueno valió la pena cada instante montado en esta atracción fue súper chévere mi favorita de todo el festival muy bacana recomendadísima para que los que vayan el próximo año vayan a esa Uf, muy brutal me gustó y bueno más seguirle dando pues a las otras atracciones. Qué vuelta, marija, qué vuelta. Para eso es que... Uy, parce, se siente muy bacano. Bueno, en esta escalada del muro es diferente a todas las otras atracciones, aquí uno tiene que pagar un, una boleta para poder participar en este concurso, es una rifa donde te premian dependiendo tu destreza, te puedes ganar un Xbox serie X, un Playstation 5, un Nintendo Switch o una GoPro, eso por uno de los, de los caminos que hay ahí, pero si lo haces por el avanzado te dan tres intentos y te podrías ganar en efectivo 700 dólares. Obviamente es muy difícil, pero hay quien lo intenta. Ahí está este man que no fue capaz. Como era de esperarse, en este festival, nosotros íbamos también en búsqueda de comida rápida. Ahí encontramos en este stand, que habían varios, eh, las salchichas empanizadas, las presitas de pollo fritas con papitas, la cebolla que abren y fritan como en pétalo con una salsita, esta limonada, eh, algodón de azúcar. Cuanta chuchería uno se puede imaginar de un festival así en Gringolandia, así mismo aquí, muy bueno todo. Pero bueno, nosotros estamos aguantando, realmente solamente nos damos una cervecita y seguimos para poder aguantar las atracciones, ¿sí o no? Bueno, aquí estábamos en las atracciones divididas que son para los niños. Desde mi punto de vista es como para los niños de menos de 6 años, pero había de todo, incluso habían adultos ahí jugando con los niños en esas atracciones. Realmente muy bacano porque así toda la familia pasa bueno y se divierte. Incluso me atrevo a decir que son los niños los que pasan más bueno en estos festivales. ¿Va? Por ejemplo, este lizadero donde los niños se pueden tirar con los papás juntos. Muy chévere también. Me hubiera gustado llevar a mi niño y poderme tirar ahí. ¿Va? Los niños felices jugando en todas las atracciones. Me encantó. Entre más caminábamos, más comida nos encontrábamos, pero seguía haciendo lo mismo de lo mismo, hamburguesa, las alitas con papitas, ese, esa chicha empanizada, pero bueno, todo se veía muy bueno, a todos los negocios seguramente le fue muy bien porque había demasiada gente y pues se veía que estaban buenas pizzas, se veían más provocativas con berra Ah, se nos podemos montar en un carro del ejército canadiense. Lo tienen aquí como exhibición, es super bacano. Todo, pues uno puede preguntar lo que quiera. hasta está la gente militares. Pero muy bacano la experiencia de uno poderse montar. Imagínense cómo será eso en el frente de batalla. A mí no me hubiera gustado participar nunca en una guerra ni nada, pero parece interesante ver desde adentro, tocar cómo es que viven esta gente esa vuelta. Sí, okay. Un carro con mucha tecnología, parece, no parece un carro, sino como un, ta un tanque o un, un, un yo pienso es como un submarino, que sabe que es todo raro, pero bueno, muy chévere, bajada la experiencia, solamente aquí en k -Days. Esta también fue una opción o un momento para poder probar los diferentes atuendos militares, ver qué tanto pesa esta mochila de, que ellos usan para entrenar y para estar allá en la guerra. Pero además también a los que les interesa este mundo militar les cuento que estaban haciendo convocatoria para enfilarse en, el, en las Fuerzas Armadas de Canadá. Así que era también una buena opción para preguntar y salir de dudas de cuáles son los requisitos para poder pasar a las Fuerzas Armadas. No, ese también. Tienen cuatro cuernos. Miren eso. Que increíble. ¿Se han visto alguna vez un animal con cuatro cuernos de esos? ¿sabe qué les digo yo? Que esto es una experiencia muy bacana para, la, para los niños acá en Canadá, puesto que no tuvieron la oportunidad, como por sí. ejemplo yo, personalmente yo, tuve la oportunidad de crecer con familia, con fincas, con granjas, donde uno tenía el contacto con los animalitos, las gallinas, las vacas, los caballos, y muchas veces aquí viviendo en la ciudad, la gente o los niños no crecen sabiendo de dónde vienen las cosas o cómo son los animales, y bacano que aquí les den la, la experiencia. ¿eh? Con solamente $18, dólares poder venir y que un niño, el hijo de uno, pueda experimentar y tocar un pony, estar con una cabrita, una ovejita, darle comida a un conejito, muy chévere, me gusta la experiencia. Dame eso. Si hubo algo raro en este festival fue el concurso de belleza de conejos. Increíble, ¿no? Aquí les vamos a mostrar uno de los concursantes, pues, y los ganadores. Antes les digo que este conejito ganó competencia de qué? Del show de conejos. Vea pues, vea pues, y este otro también. ¿Ganó qué? Ganó la competencia Increíble Increíble ¿Quién sabe quiénes sean los criaderos? Mira ese peludo de allá Voy a ir para el otro lado ahorita para mozarlo Les cuento que yo en Colombia Tuve de estos Tuve cuatro de estos ¿Usted con eso es su familia de quién? Parece pues un peluchito, ¿no? Este día estaba haciendo un día fresco, hay que decirlo, estaba haciendo frío, había caído un aguacero antes, ya teníamos frío, ya era hora como estar en un lugar bajo techo, con un clima un poquito más calentico, más cómodo, y después de salir de la granja nos encontramos con esta otra eh, plazoleta de comidas, que nos encontramos un cafecito muy especial porque nos lo vendían envenenado, vean esta belleza, ay, ay, ay, doble shot y deli. a seguir adelante con el festival. Otra cosa que nos encontramos por ahí que me pareció curioso y se los quería mostrar era estos helados eh, hechos con nitrógeno líquido. ¿Va? La gente cuando lo come le sale ese humito frío por la nariz, por los ojos, muy interesante eso, ¿no? Al pasar la tarde eso se fue llenando de una manera impresionante, vean este gentío que había, ya las filas eran casi 40, una hora para poder entrar a una atracción, eso fue antes de me ya, ya se estaba escureciendo, se veían bien bajando todas las luces, pero vean ese gentío, increíble, ¿no? ¿De dónde sale tanta gente? Y sí, había que decirlo, yo ahí me sentía un niño completamente, yo mejor dicho nunca crecí de los 8 años. Vean esa cara de nosotros dos, de Emma y yo, realmente nos gozamos bastante de todas esas atracciones, vea esta. Ahí la mano me quedó muerta porque tenía que tener el celular para, aparte de tenerme para nuestra y para Emma, para poder que no se me cayera en esta atracción, pero bueno. Ahí pasamos bien rico, ahí pudieron ver... No, qué bacano. yo quiero otra vez montarme en eso. Oye, oye, oye, oye. No podía faltar montar en Carrito Chocón. La tarea de hoy es ir a perseguir a Emanuel. Vamos a perseguir a este man por allá bien duro arreglar esa columna que tiene bien Parce, no me digan que no, uno carrito chocone siempre pasa bueno, o al menos yo sí me lo disfruto demasiado. Hay unos que son más rápidos y dan más duro, pero en este pues hay que entender que hay niños chiquiticos, adultos, de todo mezcla, entonces tiene que tener un podercito ahí suavecito. Pero bueno, pasamos muy bueno y cumplí con el cometido de darle duro al lema ahí, <risa> con ponerle esa espalda que la tiene vuelta nada. Hasta aquí mis queridos amigos, nos trajo el evento, nos disfrutamos de esto, tratamos de montarnos en todo lo que más pudimos, demasiado rico, muchísima gente, todo el mundo pasando bueno y eso es lo que yo quería hacer en este video, mostrarles a ustedes de que aquí en Finemontor hay muchísimas actividades para hacer en familia, para hacer con los amigos, para divertirse, para salir de esa rutina de la casa al trabajo o, la, o a la universidad y que este verano, aunque es cortico, vea todo lo que se puede hacer. Desde lo cultural, acá se puede encontrar uno en una experiencia con los indígenas, nativos de acá de Canadá. ahí la, la sección para los niños interactuar con los animales de granja. También están todas estas atracciones mecánicas que la verdad es que están fantásticas pues. Así que espero les haya gustado mucho el video y hasta la próxima aventura. Chao, chao.